Esto surge en el año 2013 como eh, un proyecto de extensión en el cual trabajamos con hiladoras de la localidad de María Grande Segunda, de la zona rural. Hicimos eh, un proyecto de plantas tintorias del monte nativo. En ese trabajo de dos años con ellas obtuvimos algunos resultados que son los que estamos transmitiendo hoy y tenemos todas las pruebas de colores que se han hecho para, para mostrarle a la gente. Y Mi participación es eh, llevar a la práctica todo este trabajo que han hecho las chicas, eh, también eh, dándome parte a, a sorprenderme, ya que vengo tiñendo con cosas exóticas, con productos exóticos y eh, para mí también es el aprovechar el saber sobre eh, lo que podemos aprovechar como tintoreos de las plantas nativas.